imperante el apoyo y el financiamiento. México fue la sede de una reunión global para el análisis de la influenza aviar organizada por la ONSA. Se resaltó a la vacunación como una herramienta indispensable para controlar al virus en América. La ABPA brasileña dio a conocer que a su país ingresaron 3.4 millones de dólares por ventas de cárnicos avícolas en el extranjero. México participó con casi 70 mil toneladas y un crecimiento se cercano al 20% versus 2022. Como parte de su estrategia para reducir las emisiones de nitrógeno, el gobierno de Países Bajos dispondrá de casi 2 billones de euros para comprar unidades de producción pecuaria aledañas a reservas naturales. Les pagará por dejar la actividad. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.